Seguimos, continuamos ahora. Estamos junto a Francisco Teneda desde la Tacunga. Él es representante de RP Consulting y hablaremos sobre cómo crear tu primera factura electrónica con Verónica Open API. En esta actividad se creará una factura electrónica que será enviada al SRI mediante una API open source llamada Verónica. Con este con el con este esto con el fin de incentivar el uso de tecnologías open source para generar comprobantes electrónicos y poder integrar el, web servil de, el servicio web de SRI con sistemas de software existentes de manera sencilla. Así que si usted estaba pensando en iniciar su emprendimiento y no sabía cómo generar su facturación, aquí ya le tenemos la solución. Eh, pero quiero contarles un poquito más sobre quién es Francisco. Eh, él es egresado de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad de las Fuerzas Armadas de la Tacunga. Contribuye a las comunidades open source de Ecuador como Python Ecuador y JavaScript Ecuador. Es colaborador del, del proyecto de código abierto Verónica OpenAPI, software de facturación electrónica. Y se desempeña como desarrollador de software en la empresa IoT. Qué gusto tenerte aquí Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás, Mari? Muchas gracias por la presentación. Así es, el día de hoy eh, voy a presentarles cómo crear una factura electrónica y enviarla al Leslie. Si es que permíteme, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se puede ver eh, la presentación? Sí, estamos viendo. Ok. Ok, bueno, hoy les voy a hablar justamente de esto, de cómo crear comprobantes electrónicos, como decía Mari. Ah, ok, sorry. Un segundo. Ok, ahí debe estar, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Ok, chévere. Entonces, les comentaba que, como decía Mari, hoy vamos a ver, eh, digamos, para los pequeños empresarios o las personas que están comenzando con el tema de, de sus empresas, cómo empezar a generar facturas electrónicas, ya que este es un proceso que ha implementado el SRI desde hace un tiempo y, y nos sirve ¿no? para poder eh, dejar de utilizar digamos las facturas tradicionales que eran con papel y comenzar a digamos digitalizarnos. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, esta es la tabla de contenidos, vamos a ver un poco lo que es a breves rasgos la facturación electrónica. Vamos a ver también un poco de lo que es Verónica Open API, que es el software que he venido a presentarles, y, y ver cómo se puede crear una factura electrónica y enviarla al SRI y que tenga, digamos, una validez tributaria y podamos emitir también un comprobante a nuestro cliente. Eh, también veremos los requisitos de este software, los requisitos de lo que necesitamos para facturación electrónica y también el tema, eh, un poco de preguntas en el caso de que existan. Bueno, vamos a, a comenzar con el tema de facturación electrónica. ¿La facturación electrónica qué es? Bueno, la facturación electrónica ya se ha implementado en Ecuador eh, aproximadamente desde el año 2012. Es, digamos, este método ha sido progresivo. Desde el año 2012 se han venido acogiendo diferentes empresas, desde bancos, eh, diferentes instituciones. Y recientemente este año se acogió lo que son las empresas de distribución de gas doméstico. Entonces, como vemos, eh, digamos, esta evolución eh, eh, lo que nos incita es a eh, cada vez movernos más al mundo o a la digitalización. De igual forma, con el tema de la pandemia, hemos tenido que adoptar eh, nuevas formas, en este caso, por ejemplo, de generar facturas. Eh, lo que es un comprobante electrónico, básicamente es un documento que cumple con requisitos legales y eh, que se adaptan a lo que son eh, las disposiciones del SRI y tiene una validez siempre y cuando contenga una firma electrónica. ¿Cuáles son los beneficios que nos plantea el SRI? Bueno, ahorro de lo que es el gasto de papelería física, lo que son archivos, también aumenta o digamos, eh, añade una eh, capa de seguridad al tener esta validación con la firma electrónica, tenemos también una menor probabilidad de falsificación eh, y también tenemos procesos más rápidos y eficientes. Eh, ¿Qué documentos nosotros podemos enviar al SRI? Entre estos documentos tenemos lo que son facturas, liquidaciones de compra, eh, lo que son notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención y guías de remisión. Ahora bien, para nosotros eh, adoptar lo que es la facturación electrónica necesitamos dos eh, requisitos principales. La una, es, la una es una cuenta en el SRI, para esto podemos acercarnos a las agencias físicas, o también me parece que ya es posible realizarlo de forma online, tenemos que presentar lo que es la cédula, y también un comprobante de nuestra dirección eh, domiciliar. Y en cambio para la firma electrónica lo que necesitamos es eh, obtenerla desde una empresa eh, privada o pública. En este caso yo recomiendo Security Data. Es una empresa con la que se puede obtener la, factura, eh, la firma electrónica en aproximadamente, aproximadamente una semana. Es muy rápido. Los requisitos que piden es, digamos, eh, el tema de un video como un tipo de contrato para generar la firma, el pago que en este caso, digamos, para dos años es aproximadamente 35 dólares y básicamente con eso obtendríamos la firma electrónica. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es Verónica Open API. Verónica Open API es el software que nos permite enviar estas comprobantes electrónicos que mencionamos hacia el SRI. Este es el flujo que cumple. Nosotros generamos una factura el sistema de, de Verónica lo que hace es transformar y firmar el documento, lo transforma a un formato XML, que es el formato que acepta el SRI. Entonces, una vez envía, el SRI lo valida y después de validarlo, eh, retorna una respuesta. Esta respuesta eh, va hacia el usuario y puede ser una confirmación de que todo el proceso ha salido bien o un error Después de esto, el usuario puede, en Verónica, generar tanto eh, lo que se llama el RIDE, que es el formato PDF del comprobante electrónico, y de esta forma cumplimos con todo el flujo de facturación electrónica. Algunas estadísticas de, de lo que es Verónica Open API, actualmente lo ocupan más de 60 empresas ecuatorianas, entre municipios, eh, empresas privadas eh, y otras eh, compañías. También eh, Verónica ya ha generado más de 60,000 comprobantes en los diferentes eh, sistemas que han sido adoptados y ya actualmente ya tiene más de 8 años en el mercado ecuatoriano. ¿Cuál es el proceso para generar estos comprobantes electrónicos? Esto lo vamos a ver a más detalle en el demo, pero lo que hacemos es crear un comprobante electrónico, enviarlo al SRI, el SRI nos dispone con errores en el caso de que existan, lo autorizamos y después podemos eh, consultar, como decía, el RIDE o el formato XML de este componente electrónico. Ahora bien, si nos decidimos utilizar Verónica, necesitamos estos eh, requisitos a nivel de software. Necesitamos un editor, que puede ser en este caso IntelliJ IDEA, que es un software de JetBrains. Eh, necesitamos lo que es Spring Boot, que es el, el framework en el cual está construido Verónica. Necesitamos Git y GitHub, que es el, un control de versiones para el código. Postman para realizar pruebas en los endpoints de esta API eh, de Verónica. Postgres para lo que es el almacenamiento de comprobantes. Y en el caso de que queramos personalizar nuestros readers, eh, necesitamos JasperSoft. JasperSoft es un software que nos ayuda a customizar las plantillas de los eh, comprobantes electrónicos. Ahora bien, vamos a ver el demo. OK. Continuando con la charla, vamos a ver el demo de Verónica Penapi y cómo crear una factura electrónica Para esto debemos dirigirnos al repositorio de Verónica Penapi Como podemos ver, está alojado en GitHub Y que nos muestra todo el proceso que sigue Verónica y cómo instalarlo Para esto tenemos que instalar los requerimientos del software Que en este caso es del JDK de Java 1.8 Para esto me dirige a la página Adobe OpenJDK Y nos podemos descargar la versión... 8 en este caso, esto nos descargará un ejecutable eh, cuando se instala Java 8 también necesitamos Apache Maven 3.5.3 para lo cual nos podemos dirigir a la página oficial de Maven y descargar los binarios, en este caso necesitamos descargar el zip de Apache finalmente necesitamos Postgres 11 para lo cual tenemos que dirigirnos a la página de Postgres y eh, buscar el instalador en adecuado a la versión que necesitamos en este caso 11 para el sistema operativo que necesitemos y nos lo podemos descargar una vez tenemos listo todos los requerimientos los comprobamos vamos a ver eh, una terminal en este caso voy a ver la terminal de mi editor eh, y voy a ver la versión de maven que tengo es la 3.5.3 ok la versión de java es la 1.8 y la versión de Postgres y los como pide ahora bien, tenemos que instalar las librerías externas para lo cual tenemos que copiar todos estos comandos dirigirnos a la carpeta de eh, librerías adicionales y lo que tenemos que hacer es ejecutar este comando, estos comandos estos comandos nos instalarán todas las dependencias externas del proyecto y como podemos ver se van a exitosamente después tendremos que crear la base de datos para esto ejecutaremos psql ejecutaremos el comando de la creación de la base de datos de verónica me dice que la base de datos ya existe porque ya la he creado en su caso, aparecer pues, de exitosamente. Después, tenemos que ejecutar este comando en la carpeta SSSQL. Esta carpeta lo que tiene es todos eh, los comandos para ejecutar la base de datos, para crear las tablas y las columnas. Y con este comando, lo que será ejecutar su este script en la base de datos. Finalmente, tenemos que añadir esta línea de código en la configuración de Postgres, para lo cual nos dirigimos eh, al lugar donde esté instalado. A base de datos en este caso tenemos en la carpeta de data está nuestro archivo de configuración abrimos con el editor de nuestra preferencia y al final de todo el archivo añadimos este línea de configuración como podemos ver aquí ya tenemos añadido finalmente para poder correr el proyecto tenemos que ejecutarlo tenemos que instalar eh, más bien compilar el paquete eh, esto generar un jar y correr en este caso como estoy utilizando el id de jarprints puedo simplemente correr antes de esto para poder tener el proyecto tenemos que clonarlo copiamos la url abrimos la carpeta donde decimos eh, clonar el proyecto en este caso crea una carpeta verónica es importante no tener eh, espacios en el pad eh, en nuestras carpetas para detectar errores que a veces son comunes, eh, nosotros podemos crear el proyecto con git clone, eh, la URL, después de descargar el proyecto en el caso me dice que el proyecto existe, en su este caso se desargará correctamente. Una vez el proyecto listo, lo vemos en un video de preferencia, en este caso, los que usaron de JetBrains. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es correr. Ahora tenemos el software corriendo. Si todo se ejecutó, eh, instaló correctamente. Eh, solo va a estar a la vista. En este caso, nos dice que está corriendo en desarrollo. Si queremos cambiar la configuración, podemos eh, cambiarla en POM. Podemos eh, decirle que en vez de Development se corra a producción. Esta configuración se encuentra en Source Filters. Aquí podemos ver que tenemos. Eh, la conexión a nuestra base de datos hay que recordar que tenemos que poner nuestro clave para no tener problemas de conexión y dependiendo del archivo que elijamos podemos estar en producción en desarrollo, esto es importante porque los eh, comprobantes electrónicos que se generen en desarrollo no tendrán validez tributaria, mientras que los que, que se generen en producción estos sí tendrán una validez tributaria así que tenemos que tener un poco de, de cuidado en este paso como podemos ver dice que ya sea eh, se está ejecutando el software para probar lo que vamos hacer es abrir la documentación de esta API que utiliza Server eh, y como podemos ver aquí está toda la documentación de los endpoints recordemos que Verónica es una API que expone todos estos endpoints para crear los diferentes componentes directivos ahora eh, vamos a crear la factura una vez que está corriendo para esto como nos dice en la documentación podemos usar Postman eh, algo súper chévere es que Verónica trae una colección de Postman con lo que va a ser bastante útil y fácil eh, llamar a los enemigos para esto nos dirigimos a Postman, aquí podemos ver la colección y en Postman podemos importarlo eh, como vemos aquí ya estoy en el pad donde está la colección importamos, tenemos todos los endpoints listos para crear la factura electrónica bien, para esto necesitamos generar un token de acceso eh, Verónica lo utiliza para autenticar cada endpoint en este caso voy a llamar o generar el token como admin eh, Verónica tiene dos roles, o se crean dos eh, roles principales admin y usuario el admin puede crear empresas y subir firmas electrónicas mientras que el usuario puede crear comprobantes electrónicos eh, también necesito poner el cliente y el secreto En este caso es Verónica Verónica Si todo sale bien me genera un token de acceso Este token lo utilizaré para llamar a los distintos endpoints En este caso para crear una nueva empresa eh, utilizaré la autenticación con buyer Token Y aquí podemos llenar todos los datos En mi caso por ejemplo mi, mi root paración social, que sería mi nombre, tipo de edificación, y el logo. Para subir el logo y demás de archivos en Verónica, necesitamos transformarlo a B64, en este caso, para hacer este proceso, podemos utilizar herramientas online. Por ejemplo, voy a subir este logo, eh, podemos arrastrarlo aquí, convertirlo, y nos genera un texto. Este texto lo vamos aquí, y podemos eh, solicitar que se cree la empresa, si todo sale bien tendremos una respuesta de éxito si como yo ya le he creado podemos seguir al siguiente paso que es crear el certificado digital, de igual forma tenemos que poner el, el token de autenticación de igual forma tenemos que subir el certificado y convertirlo a base64 en un online el certificado va a ser algo como esto. lo convertimos lo copiamos y finalmente podemos ingresar el password de nuestro certificado digital. Una vez eh, también tenemos los parámetros, poner nuestro número de grupo para que se asocie este certificado con este grupo Enviamos y se creará exitosamente el certificado. Ahora ya tenemos que la factura. Ya tenemos configurado nuestra empresa. Para esto, como había mencionado, necesitamos llamar a los endpoints como un usuario, ya que solo un usuario puede crear. Estos son probantes. Nos genera otro token. Este token será el que nos ayudará para generar todos los emprendedores electrónicos. Vamos a crear una factura. Añadimos el token de autorización. Y como podemos ver en el body, ya tenemos una factura precargada. Esta factura es la misma que tenemos en la ficha técnica del Sereb, en el apartado de facturas, con lo que nos facilita mucho las dos Vamos a enviar internamente se llama eh, Lendpoint de Verónica y él nos dice que no tenemos un certificado digital para este ROOP efectivamente creamos eh, un look personal eh, y este es el look que está en el serie por ejemplo eh, de ejemplo perdón. una vez eh, colocamos nuestro look y como Verónica tiene asociado una primer electrónica para este Roo, crea exitosamente la esta clave de acceso es importante porque esta clave de acceso es el identificador de cada comprobante electrónico, este mismo concepto utiliza SRI para identificar cada comprobante, lo hace con una clave de acceso, entonces una vez tenemos la clave de acceso podemos ver por ejemplo el comprobante en XML, para lo cual tenemos la clave de acceso, necesitamos eh, nuestro token Enviamos y, como podemos ver, esta es el, eh, la factura en formato XML. Y al final, como vemos, esta es la firma, eh, la firma electrónica más bien el componente firmado. Esto lo realiza Verónica internamente. Y este es el documento que se envía al SRI, ya que el SRI solo recibe facturas en formato XML, no en formato IREX. Así es que Verónica transforma eh, de JSON a XML eh, los documentos por nosotros. Ahora bien, vamos a enviar esta factura al SRI Ahora sí vamos a interactuar con el SRI mediante Verónica. Para esto copio la clave de acceso Código de utilización. Y vamos a enviar Esto puede demorarse un poco Porque el SRI tiene varias peticiones Pero aquí nos dice que está de vuelta Porque la fecha de emisión es extemporánea Ok, vamos a revisar cuál es el problema En este caso eh, Es verdad, nuestra fecha de emisión Es de 2019 porque Esta era la fecha en no el futuro del ejemplo Así es que Vamos a cambiarlo por una fecha más actual Ya que la SRI por lo general Admite solo comprobantes de un mes de duración Vamos a poner la fecha Vamos a enviar Se genera otra clave de acceso Nuevamente vamos a enviar la SRI eh, enviamos y nuevamente está de vuelta porque por un error de secuencial como podemos ver el SRI tiene varios errores eh, y nos los muestra en esta etapa de prevalidación ya que luego de que enviamos nosotros eh, corregida nuestra factura tenemos que utilizar en esta vez vamos a cambiar el secuencial que es el número de factura nuevamente vamos a enviar la factura al portal del SRI. Pero como podemos ver nos dice que está recibida Es decir, ya está en la base de datos de la serie Pero aún debe ser autorizada Por lo cual Vamos a autorizar este comprobante Nuevamente vamos a Generar el token Este token debe ser Generado por eh, Cuando que se conecta con otros sistemas de forma automática Pero para fines prácticos En este tema Vamos a hacerlo nuevamente Si enviamos como podemos ver, la respuesta de esa es que está autorizado, está en pruebas Y este es el número de autorización que generalmente es, o más bien es la clave de acceso Si queremos eh, generar el PDF para enviarlo a nuestro cliente Podemos también generar desde Verónica el PDF Para lo cual necesitamos la clave de acceso, el endpoint de generar la clave de acceso Voy a hacerlo desde Chrome ya que si los enlutes de Postman se generarían caracteres especiales que no eh, se verían bien de un PDF. Para este caso, también voy a utilizar una extensión que me permite enviar el token de autenticación como parte de la petición a esta URL. Entonces, vamos a añadir el barrier token. Vamos a activarlo. Y ahora vamos a la petición. Como podemos ver, está cargando. Y ya nos ha generado nuestro RD. O más bien. O se puede decir también nuestra factura en pdf Como podemos ver, esta factura ya podemos enviar a nuestro cliente. Eh, nuestra factura ya está en el Y así es como podemos utilizar la facturación electrónica con RD. El Para comprobar que nuestra factura está en el lo que queremos es dirigirnos al SRI a la sección de facturación electrónica, a la sección de pruebas en este caso voy a ingresar nuevamente eh, en esta sección de facturación electrónica es aquí donde también tenemos que pedir la autorización para realizar pruebas con el CRI simplemente hay que dar clic en la autorización, solicitud de emisión, siguiendo los pasos y en ese mismo instante se activa eh, el permiso para realizar pruebas vamos a consultas, vamos a copiar este mismo código de autorización que, con el que se generó el RIDE y vamos a consultar clave de acceso que es la misma clave de autorización consultamos y como podemos ver aquí está nuestra factura en la base de datos del CD. si abrimos el aquí está nuestra factura que ha sido generada el 7 de marzo eh, así es como podemos eh, utilizar Verónico Penapi, podemos conectarla con otros sistemas para generar facturas en este caso lo hemos hecho en un ambiente de pruebas el funcionamiento es el mismo en de producción y eh, así es como podemos utilizar este software continuamos con la charla OK. Eh, como hemos visto, eh, bueno, esta ha sido la demo de Verónica. Como eh, podemos ver, eh, cumple con todo el ciclo, ¿no? Desde el hecho de crear la factura eh, localmente hasta enviarla a los web service del SRI, pasando por el hecho de firmar el, la, el comprobante electrónico y también poder obtener lo que es el RIDE. Ahora bien, eh, para Muchas personas quizá que son más del lado de negocio, esto puede ser un poco engorroso, digamos así, todo el tema de configuración del software, para lo cual eh, las personas o los maintainers de este proyecto han decidido crear Verónica Empresarial. Verónica Empresarial usa el mismo core de Verónica Open API, pero eh, está continuamente añadiendo más features. Actualmente en el Ecuador, eh, algunas empresas ya ocupan Verónica. Como podemos ver, aquí tenemos algunas de ellas. Y lo que nos eh, eh, ayuda más bien Verónica es en eh, darnos un poco más de facilidades al momento de crear eh, facturación electrónica. Aquí podemos, Como podemos ver, eh, en este caso, por ejemplo, tenemos eh, la página de Verónica y tenemos la sección eh, un poco de precios. Eh, lo que busca Verónica ya en su lado empresarial es eh, democratizar lo que es la facturación electrónica ya que la mayoría, bueno, se ha hecho un pequeño estudio de mercado y, y nos hemos dado cuenta que la mayoría de empresas cobran altos eh, valores por el tema de facturación electrónica. Y lo que busca Verónica es ayudar a los microempresarios a comenzar en este proceso y que la mayoría de sus ganancias no se vayan en el gasto de facturación electrónica. Por eso es que tenemos, eh, por ejemplo, para empresas mucho más grandes eh, el servicio de Verónica cuesta menos de un centavo, que es algo que es sumamente accesible y es porque estamos comprometidos con las empresas ecuatorianas. Ah, además de esto, lo que tiene adicional Verónica Enterprise es un panel de administración. Este panel cuenta con todas las... Eh, temas de comprobantes electrónicos que vimos hace un momento, nuevas herramientas como documentos faltantes, tenemos toda la administración de lo que son empresas, podemos personalizar nuestro logo, nuestra de empresas, todo. Eh, todo lo que tiene que ver con lo que es el procesamiento de la facturación electrónica. Y eh, aparte de esto, eh, lo que también... Eh, cuenta Verónica, es con un compromiso en colaborar con eh, las comunidades open source, porque, bueno, Verónica nació como un proyecto open source. Es por eso que también Verónica es sponsor de una comunidad eh, de software libre llamada Python Ecuador. Entonces, nosotros estamos comprometidos con el tema de la responsabilidad con proyectos open source y con eh, las empresas y microempresas que desean comenzar en sus procesos de facturación electrónica. Eh, eso sería todo. Eh, muchas gracias. Eh, si tienen en este momento preguntas, eh, podríamos responderles Ya, eh, la verdad muy interesante y es un tema que, que preocupa mucho cuando se está iniciando, a lo mejor, con un emprendimiento y sabemos que tenemos que seguir este tipo de procesos y que es una necesidad que tenemos, pero luego comenzamos a pensar que tenemos que pagar el sistema de facturación, o los procesos de facturación o el contador. Eh, lo vi bastante interesante. No sé, a algunos ERP que tratan de ampliarlos más. No sé si tal vez han pensado en llevar a Verónica a hasta esos niveles. Claro que sí, Verónica actualmente, eh, bueno, tanto en la versión, eh, especialmente en la versión Enterprise, tiene eh, lo que es el tema de e integración con otros softwares y como tú has mencionado con un RP por ejemplo que es muy conocido ODU actualmente se está trabajando en una nueva integración pero eh, tanto también la versión open source eh, cuenta con una API que está muy bien documentada, con lo que el hecho de conectarse con nuevos sistemas empresariales eh, no es nada difícil, ya que lo único que tendríamos que hacer es desde nuestro ERP, digamos que tengamos, eh, enviar lo que son el form en formato JSON todos estos documentos electrónicos, internamente Verónica los procesaría y los enviaría al SRI. Por lo que tenemos una integración que sería muy eh, cómoda y fácil de realizar Sí, justamente también esa era una de las preguntas que me surgía y que surgía también en, en la audiencia y era la integración. Eh, ¿Hasta ahora tú tienes experiencia los han, con qué los han integrado hasta ahora? Bueno, eh, básicamente Verónica OpenAPI está integrado con varios sistemas que digamos en la parte del backend o en su sistema utilizan PHP, eh, lo que es Java. Es más, también se ha integrado con un sistema que utilizaba Visual Basic. Eh, y actualmente se está utilizando con unos sistemas que utilizan Python en el backend. Como digo, eh, la integración no es tan difícil porque tenemos que nosotros, eh, el comprobante que deseamos enviar al SRI, enviarlo desde nuestro sistema en formato JSON, por lo que, digamos, la capa de conexión con sistemas externos eh, es bastante eh, cómoda y se la puede integrar fácilmente. Ya, eh, vamos con otra pregunta. Eh, ¿La API trata de cambiar los servicios SOAP del SRI o es como un intermediario entre la empresa y el SRI? Eh, sí, justamente es eso, es un como un puente entre el SRI y las empresas. ¿Por qué? Porque básicamente el SRI, eh, uno no tiene digamos, un sistema muy bien documentado. Únicamente nosotros tenemos lo que es la ficha técnica, que son aproximadamente un documento de unas 50 páginas. En este documento no está especificado todos los detalles que podemos encontrarnos en el proceso de integrar facturación electrónica. Y además también el SRI solo recibe documentos en formatos de XML. Por lo que, como mencionaron, es justamente un intermediario, un puente entre la empresa y el SRI. Lo que hace es facilita la conexión con el SRI. Podemos mandar eh, comprobantes en un formato que es más actual, digamos, más moderno, porque, bueno, XML ya no se ocupa mucho en el tema de APIs. Y, además, también nos ayuda, por ejemplo, con el proceso de la firma de los documentos, ya que todos estos documentos tienen que tener validez mediante la firma electrónica. Eh, esto no nos ofrece el SRI, el SRI no nos ofrece el hecho de firmar el documento, sino más bien el SRI solo espera el documento firmado. Entonces, internamente lo que hace Verónica es procesar la firma electrónica y añadirla al comprobante. Aparte de eso, nosotros tenemos lo que vimos en el demo, que es la factura o el documento electrónico en el formato RIDE o lo que es, digamos, ya el PDF generado de la del comprobante y este PDF se le puede enviar al cliente. Esta feature también la procesa o la realiza Verónica. Ya, eh, termino solo con dos cositas. Eh, Carolina Cabo Piña dice que actualmente está usando Verónica y le gustaría conversar un poco contigo. No sé si te puedes pasar por Rocket Chat. Eh, igualmente Leonardo Chamorro eh, pregunta si es que ofrecen a lo mejor algún tipo de soporte o servicio técnico Igual te invitamos a que te unas a chat.frizol.es Y a ustedes que mm -hmm. estuvieron haciendo esas preguntas a que lo contacten por ese medio para seguir eh, Yo te agradezco muchísimo por el conocimiento y el tiempo y, y nada, muchas gracias Ok, muchas gracias también Mari y a OpenLab por la iniciativa del Frizol de este año Ha estado muy chévere y bueno, como tú lo has dicho, ya nos vemos en el chat. Estaré ayudándoles con las dudas que tengan.